nos piden que calculemos la fuerza resultante del sistema y que calculemos el ángulo alfa que muestra la figura. Es decir, el ángulo que forma la fuerza de 900 N con el eje. Y. Entonces tenemos una fuerza P, que la magnitud es de 600 N, y una fuerza de 900 N aplicada en gancho lo Engancho. Lo primero que, ten que tenemos que hacer es calcular los componentes de cada fuerza. Entonces empezamos. Que la fuerza P, que la llamé P1, es la fuerza P, los componentes vectoriales, que serían la magnitud de la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo está formando? El ángulo de 45 grados más el ángulo de alfa. ¿Qué se desconoce? La suma de esos dos ángulos es el ángulo que forma esa fuerza con el eje X. Entonces los componentes vectoriales serían P por coseno de 45 grados más alfa en Y. Es decir, en el eje X Más P de seno de 45 grados Más alfa en el eje Y O sea, en P Y cómo se sabe cuándo es X y cuándo es Y El ángulo es con respecto a X Entonces El componente en X O la componente Y Es coseno y la componente en Y, es decir, en J, es seno. Ya tenemos la fuerza y el valor de P. Y queda que la fuerza 1 es 600 por coseno de 45 grados más alfa en I. Más 600 seno de 45 grados más alfa en J. Es decir, en Y. Y la unidad sería newton que es la unidad que se está usando entonces nos vamos a la fuerza 2 y realizamos lo mismo se descomponen de 900 N y en sus dos componentes vectoriales, la componente I y la componente J en este caso como el ángulo que es que se tiene esa fuerza, en, esa fuerza en X, que es alfa. Nada más decimos que la componente X de la fuerza de 900 newton por el coseno de alfa en I más 900 seno de alfa en J, todo eso en newton. El ejercicio nos dice que la fuerza resultante es vertical por ende lo componente en x es nula es decir cero entonces decimos que su sumatoria en x es igual a cero entonces vemos la fuerza en x que son aquellas que tienen la componente y. Es decir, 600 coseno de 600 coseno de 45 grados más alfa. Más 900 coseno de alfa igual a 0. Esas dos fuerzas tienen que ser sumadas y tienen que ser igual a 0. Ahora tenemos, ahora tenemos coseno de 45 grados. Es decir, coseno de la sumatoria de dos ángulos, que tenemos que hacer allí. Se aplica la fórmula matemática, el coseno de la suma de dos ángulos, entonces nos quedaría 600 coseno de 45 por coseno de alfa, menos 600, cuarenta, eh, 600 seno de 45 por, 6, por seno de alfa, más... 900 coseno de alfa igual a 0. ¿Cómo se repite el coseno de alfa? Voy a dividir toda esa ecuación que tenemos allí entre coseno de alfa. Entonces quedaría 600 coseno de 45. Menos 600 seno de 45 más tangente de alfa más 900 igual a 0. Se despeja la variable que es alfa, entonces despejamos tangente de alfa. Que va a ser igual a 600 coseno de 45 más 900 entre 600 seno de 45 grados. Sacando la arcotargente, todo ese argumento nos queda que el ángulo de alfa es de 72,23 grados. Ya eso es la primera pregunta que nos pide el ejercicio. Nos queda que al calcular la fuerza resultante con la fuerza resultante en Y, Decimos que la sumatoria en Y es igual a la fuerza resultante. Entonces, mi fuerza resultante va a ser igual a toda mi fuerza que está en Y. Es decir, la que está en mi componente en J. Entonces sería 600 seno de 45 grados más Alfa más 900 senos de alfa. Como ya tenemos el valor de alfa. Se sustituye. Sería fuerza. Resultante igual a 600 senos de 45 grados más 72,23. Más 900 senos de 72,23. Y eso da de resultado. Fuerza resultante. 1392,56 N Forma gráfica ¿Cómo queda la gráfica del ejercicio? La gráfica queda así Y es la representación resultante del sistema La fuerza resultante hacia arriba Igual que la P Y los 900 N